hipnotizados o así lo... vamos a la amiga de la banca y qué ha pasado nada no pues yo te voy a decir ahora fuera del aire vamos <risa> <risa> vamos a la pausa en vamos. breve cuidado con el cólera el agua que tomes debe ser potable. Antes de comer, lávate las manos y ten cuidado con los productos manipulados en la calle. Si no se trata de inmediato, el cólera mata. Un servicio a la comunidad de Telenor. Pues si decirme nada, yo no soy la pena de la barriada. Sí, ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía, que me vivía. Que me vivía ella bien, me les vivía, retornamos, me retornamos aquí a los osobrosos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, con tanto en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y de todas las plataformas digitales en las cuales este programa se expone. Así que en la cajita de comentarios te aproveche y deja su comentario muy decente que nosotros le vamos a estar respondiendo de aquí. Así que ya ustedes saben, señores. Mira, Caro Brito aclara declaraciones sobre su discusión con Vitali Sánchez de Villalona. Hemos hablado de esto y esperamos no hablar esto la próxima semana. Sí, la acá. comentadora Caro Brito y en el programa La Máxima quiso aclarar sus declaraciones. Sobre una ejecución que tuvo con su contraparte Vitali Sánchez Sin embargo las redes sociales, los usuarios entienden Que ahora metió la pata mucho más hondo Se recuerda que las declaraciones de Brito Han encontrado el rechazo y las críticas de la gente del medio Y del público en general Vamos a escuchar Entonces andar en un motor andando de Paella, es rater real Para ella Yo creo que el ego de esta muchacha la está haciendo quedar es fea. La, no quería hablar de esto porque ya yo le eché tierra a eso. Pero yo creo que ahora puso otro huevo más grande. Claro. <risa> ¿Qué rastrería andar en un motor? Pero si vital y se siente bien vacacionando en un motor en su Monte Cristi, esos no es son problemas tuyos. Y no se disculpó ella ni nada. Ella bueno. hizo que sí, que ella lo dijo, atento a ella. Entonces, esto de, de las personas que, que son comunicadoras, ¿qué es lo que están comunicando? El odio. Uh -huh. Si usted anda en, en un motorcito, lo que sea, disfrutando, yo sí. me tengo que sentir bien porque tú estás bien, Manito. Claro. Pero esta muchacha con un ego muy grande, parece que es multimillonaria ella. <risa> ¡Wow! Dios mío, ¿eh? Pero multimillonaria de dónde. <risa> Tiene que ser porque andar en un motor, una ratrería para ella, sin dinero supuestamente, claro. ¿Y ¿cómo que ella sabe tanto? Que evitar y no cagaba dinero. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que eso es un ego muy grande de pertenecer, que tiene la gente. El querer pertenecer pone a la gente a divariar. Mira, mira, yo quiero a, a, a Caro Brito, eh, pa que porque yo quiero saber qué significado tiene para allá la, la, la palabra ratero, porque mira, aquí dice aquí eh, ratrero y ratera, eh, que actúan de forma despreciable, depre, innoble, para conseguir su propósito a costa de muchas veces de, de su propia humillación uh -huh. sabíamos que era ratero pero no sabíamos que era hasta un punto o sea oye, oye bien muchas veces eh, eh, son personas que que, Sin escrúpulos. Se, que se humillan que incluso hasta se humillan ellos sí entonces yo yo entiendo eso es lo que eso es lo que significa rastrería rastrería rastrería ratrería, ratrería. Sí. ratrería, ratrería. y no es eh, caro brito tú montaste en un montón y, y da y vuelta eso no es una rastrería no. que yo sepa, ¿a dónde lo dice dices? Que tú andes en un motor normal, como aquí en República Dominicana la mayoría de gente anda en su motor normal. Que aquí no todo el mundo tiene un carro y una Jipeta, igual que tú, a costilla de otro, ¿me entiende? Sí. ¿Eh? Claro, <risa> a costilla de otro, porque, porque, no, es que, ella, porque eh. no es ella, porque No es o, ella, dime. Entonces, eso que, que que esa muchacha anda en un motor en Montecristi, chilling, cogiendo sol. Eso no es ratrería, ratrería es otra cosa. ¿Me entiende? Entonces tienen que manejarse con ese tipo de información que sigue poniendo los huevos cuando lo vaya cuando lo quiera arreglar, arreglarlo de una manera bien que se pueda entender. No me diga tú, a mí diga que tú sostiene no, no, que, y, eso y es y que ella no, no, y que ella puede humillar a su amiga. Oye, oh, yeah. Y puede, sí. y eso es lo que ella dijo porque en 10 años ya no lo veo mullado, ella puede muy ya, la vital Vitalia, esa no es amiga tuya, esa no, amiga tuya. no. Esa no es amiga tuya eso, que te tuya. Es una falta de respeto no, como contraparte aire. de Aunque de, sea un programa. libreto de ellos, pero también no es un libreto. ¿Cómo con un segundito, por favor. sí adelante, sí, muchachos oye lo que le voy a decir, hace sí, aproximadamente, perdón buenas tardes, mi mala educación, perdón, buenas tardes, espero que estén bien y eh, eso de caro brito oye bien presumido, porque algo ustedes no recuerdan cuando su mamá venía de Colombia, lo que le pasó a ella, a su mamá, aquí en Santo Domingo cuando ella venía, que querían que la pasaran sin que la tocaran sin registrarlo y sin nada ¿no se recuerdan de eso? no, no recuerdo no, no yo lo vi en, el show, en la opción de la 12 hizo un show por eso y eso anda en motor, hasta los millonarios andan en motor y eso no sé, el bajo mundo ella está un poco equivocada ahí a mi parecer pasemos las tardes muchachos gracias, gracias hermano gracias bueno unos datos ahí de esta sí, muchacha eh, no sabíamos sí, porque como... en verdad de conocemos de esta muchacha está surgiendo ahora como figura ahora y uno y uno no sabe realmente qué es lo que con ella claro ahorita solamente ha, su, ha ha sido eh, sonada o sea en sonido en dos ocasiones ahora y porque a los la mencionó hace tiempo ya después de ahí más nada y eh, mira y por esa actitud que ella tiene de Caro Brito, que ella lo dijo públicamente, que ella quería humillar a Vital, yo entiendo que lo, el equipo del programa donde ella está tiene que sancionarla. Porque si a lo fue que su plataforma y otros programas lo han hecho con cosas menores que lo que hizo Caro, entonces yo entiendo que Caro Brito hay que sancionarla. Si no lo hacen, porque libreteado todo eso. Y, no, y peor todavía, porque es que no se puede estar con esta checha del sonido, de gente buscando sonido, o con ese tipo de cosas, por favor. Es pues como aquí. aquí wow. si, nos, si peleamos, peleamos, pero es de verdad. Pero... Mira, para quien no conoce a Caro Brito, es colombiana y reside aquí en la República Dominicana desde hace ya un poco más de nueve años. Ha participado en varias campañas como modelo y conducido algunos programas de TV. Actualmente forma parte del show de la comedia. Eso es, es el programa el de... Medio Telemicro y uh -huh. es dueña de la, market, de la marca. Trajes de baño sole de mi mar. ¿Empresaria? ¿Tiene un negocito. La ¿vale? marca, sí. Sole de mi mar. Es una empresaria, ella, muy mal educada. <risa> no, hay falta de respeto y, y sin duda tiene que ser sancionada por el programa. Yo estoy eh, con esa línea. Y pues lo que dijimos ayer, que de verdad picó, o fue picante lo de ayer, pues. Eh, fue reproducido por otros programas de televisión que han seguido eh, y han coincidido con nuestra opinión de que de verdad lo que ha hecho Carlos Brito pues no se corresponde a lo que debe ser una presentadora, una comentarista o una persona que integra un panel de un programa. entonces o sea, se le ve que no pisa la tierra. Y eh, ahí se baña con miel ella. No, que se cree, según se ve... Se cree que es mejor que por, porque gasta 10 mil dólares a, eh, a la semana en una villa de por ahí. ¿A no, costillas de no, quién? A costillas de. Bueno.